Está programado Programado, programado Estamos entonces con más Club de los Tigritos Y es el momento de los mails Así que junto a la canción de Talía Vamos a leer el que viene Hola tía, me dicen Soy Felipe Andrés Calderón Enríquez. Tengo cuatro años y me encanta ver Me gustan mucho los dibujos animados que dan. Yo estoy en pre-Kinder y los veo todos los días, sobre todo ahora que estoy de vacaciones en invierno. Bueno tía, un besito grande y un saludo a mi papá que está conmigo y a mi mamá que está trabajando. Con mucho cariño, un abrazo desde tarde. Vamos a ver, hola tía Jessica, somos grandes admiradores de su programa, vivimos en Osorno, Qué increíble, nos han llegado meses de todas partes. Vamos con la música, décima región de los lagos, y nos encantan los dibujos animados. Un saludo a todo el estudio, se despide cariñosamente, Sebastián de 7 años y Katherine de 11. Un besito para ustedes dos que nos están escribiendo desde Osorno. Un besito muy grande y también quiero aprovechar el momento para mandarle saludos a todas se ríe y no coordina. Y por eso, desde Arica González, el abrazo le llega a ustedes. ¡Chao, chao! De acuerdo a la leyenda, cuando la hermosa Atlántida era amenazada por...